¡Hola Ositos! Ahorita estamos con un nuevo video para este canal y esta vez estamos en un vlog donde nos vamos a ir a Estados Unidos y bueno, específicamente a Nueva York. Y ya tenemos todo listo, así que hora de despedirnos. ¡Adiós placa de cartón! ¡Adiós figura de arsenal! ¡Adiós a todos los funcos! ¡Adiós a Mario, el que te mete en el armario! <risa> No sé dónde pero te deseo suerte en tu viaje y chao, huevio. Se va volando aquí se... Estamos aquí haciendo colita. Giga. Ajá, como dice el Giga. como más o menos eh, horas eh, hemos estado horas haciendo cola parados y esto nos ha dejado muertos así que solo queda caminar la sala de embarque y ya para el avión esto será una pesadilla Bueno, hola gente, aquí estamos ya en, en el avión Aquí estamos con Dele Que, que, que pro Y bueno, eh, Aquí estamos jugando no Angry Bird. Uh. A ver, el proceso que va a ser de viajes aquí desde Perú Hasta Nueva York, que se ubica aquí El vuelo va a ser como de 7 horas Bueno gente, estaremos jugando Angry Birds Y luego ya nos vemos hasta, hasta un buen rato Bueno gente, aquí ya nos encontramos en Estados Unidos Como pueden ver, ahí está la bandera Estamos aquí en la, en la calle, en, en un mall Y ahí está, Dale. está con su chompita Literalmente, aquí hay nieve, a ver Está dura es... yeah. Literalmente, o sea, miren Miren cuánta nieve hay aquí Literalmente, si dejamos un vaso de agua Se haría nieve, o sea, hielo Bueno, esta está sucia Y bueno, esta de leca y les mostraremos unos cuantas cositas. Es que... Au. Ay. Te lo devuelvo, dele. Me lo esquivo. No importa A la vez. Bueno, ahora estamos Yendo para Nueva York Para Ay, el camión Estamos yendo porque vamos a ir a la tienda de Manem y a la tienda de Harry Potter Así que ahí vamos Y por cierto, chequen ese paisaje buenardo A ver, es que están a punto de ver el fail más grande en todo este canal Y es que... Ay, se, se los pongo en pantalla No, gente, esto es en serio No, no, no, no, o sea Ya nos vamos y, y comienza a nevar No, es que... ver, pero por lo menos hemos visto nevar, ¿no? Bueno, sí, eso es bueno es como la despedida, ¿no? Claro Ay, justo vas a salir, vuelve un rato pero porque qué no Ahora, acá está el mapa de regreso a Lima, a Perú Y bueno, acá está el avión Y tendremos que recorrer todo este proceso para llegar Oye ¿Qué? ¿Qué significa nace? Nace Oye, ¿sí? eh, ¿te, te digo algo Dale, dilo. Algo Ah 2000 años más tarde. Bueno, gente, ya nos encontramos aquí en Lima. Eh, fue un viaje un poco X, eh, ¿eh? como vieron en el despegue. Pero bueno, eh, el día de hoy les vamos a mostrar eh, bueno, básicamente todo lo que hemos comprado. Así que para esto, este año que va a ser todo mi escritorio, porque a ver. Aquí este, aquí tenemos A ver, vamos a... <coughs> ah. Vamos a comenzar con esta mochila Es una mochila de Harry Potter Como pueden ver eh, Está muy buena, eh, se abre con esto así Y se abre Aquí tenemos el Fénix De Harry Potter Que nos lo hemos comprado y se ve muy bueno ¿eh? También eh, esto, <risa> esto para Otto Él aún no lo sabe pero Se la daremos eh, un doby ay ahí se abrió. No, el Dobby. Bueno, es, es un Dobby. A ver. déjeme Dobby, Ahí está. Creo que ya lo he Los no, es que son fans de Harry Potter entenderán esto. Pero, a ver. Ahí lo pone... Ya el Dobby está. Esto lo lanzamos para allá. Y... A ver. Seguimos. Dobby hasta un lado. Ya, a ver. Tenemos la Snitch eh, de Harry Potter que... Está dentro, es básicamente así. Es, es una candelera. Una vela. Una vela. Eh, y pues eso. Es una vela. Y dentro, después de sentar la vela, podrás eh, guardar lo que quieras o darlo. También nos sé vemos... Qué pesa, eh. Bro, este, este leo de Harry Potter. Está muy bueno. O sea. Todo Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter Pero bueno Aquí la rana de chocolate De Harry Potter Y es que ya me da cosa como que decir Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter Pero bueno, ahí está eh, Y eso, a ver, después eh, Me compré un mousepad Porque A ver, no sé si se ve para, para el mouse En algún momento creo que era un setup o algo así Después, aquí unas cosas que hice de Leo. Y aquí hicimos unas figuras de Delek y Llamers. Este soy yo, o sea, el de orejas de conejo. Más o menos me salió bien. Ese es... Ahí se cayó su espada. Ese es Delek y... A ver, ese es un policía. Y... Deme un rato. Delek y ustedes se van para la, para la cárcel, ya se murieron. No. Eh, Delek, ¿qué hacemos? Eh, eh, eh, no sé eh, eh, Es que, es que, es que Ya, ya, ya, ya no, eh. Sabes que mejor corto esa parte, no, no, no lo pongo A YouTube porque eso Y bueno gente, también este, este perrito Es para nuestro pelot ¿Qué? <risa> eh ¿Sabes qué? Basta de ya, No me voy a por